Muy buenas tardes amigos del Perú. Les saluda Manuela Bastidas a través de tu espacio Todo Cambia Noticias el día de hoy, lunes 6 de marzo del 2023 en el Perú. Estamos a 5 de la tarde con 20 minutos y en Europa 11 de la noche con 20 minutos. El día de hoy ha sido todo un trabajo bastante fuerte, no solamente para muchos peruanos que están siguiendo de cerca, eh, lo que está sucediendo en nuestra patria a nivel internacional el día de hoy se ha llevado a cabo la segunda reunión la segunda sesión de esta reunión eh, de esta 137ava reunión del comité de Naciones Unidas en el que se está no solamente eh, poniendo en el ojo del mundo si sí el Perú está cumpliendo con respetar los derechos civiles y políticos. En un momento en el que eh, tenemos que ser claros al decir que en el Perú estamos en una dictadura, siguen matando a nuestros hermanos en el Perú. En Puno especialmente, el Estado no da tregua, un Estado terrorista porque genera terror, porque genera muerte. El terrorismo de Estado, en su máxima expresión, dirigida por Alberto Tarola, Irina Boluarte y el silencio cómplice de todos los organismos que existen en nuestra patria. Los que debemos de hacer incidencia, en este caso somos los ciudadanos de pie que todos los días vemos vidas perdidas, personas desaparecidas y grave violación a los derechos humanos. En ese sentido, el día de hoy, 6 de marzo, hemos convocado a Guadalupe Apaza eh, de Radio La Decana de Puno para conversar sobre lo que está aconteciendo en esta uh, parte de nuestra patria, el Perú. De esta manera iniciamos Todo Cambia Noticias. Muy buenas tardes en el Perú. Eh, te saluda Manuela Bastidas. Gracias por estar presente en Todo Cambia. Bienvenida a este espacio. Eh, ¿Cómo arribamos a esta nueva inicio de semana en un clima en el que siguen las muertes, sigue el derramamiento de sangre por parte de esta dictadura militar en nuestra patria? Sí, muy buenas tardes, buenas tardes. Manuela. Gracias por invitar nuestra oportunidad. Porque la violencia continúa aquí en nuestra región de Puno, principalmente la región de repente que más muertes ha tenido. Lamentamos que está pasando, pensamos que, iba, que no iba a haber muertos, pensamos que esto iba a calmarse, Pensábamos que la presidenta o la señora Dina Boluarte iba a tomar conciencia de todos los expertos, la ONU, Derechos Humanos Internacionales, todos vinieron decirles que dejemos de utilizar la, la, las fuerzas armadas, eh, también lo que es la, ¿no? los, la, las balas, pero continúa, continúa eso, como decíamos más el día de hoy ha habido más cinco fallecidos confirmados de los, del ejército que vino, hace el día, un domingo era uno, en horas de la mañana se confirmó otro fallecido, hasta el momento son cinco fallecidos, los del ejército, todavía uno, falta rescatarlo, ojalá que lo encuentren, decimos, con vida, pero no lo sabemos todavía, falta un, un, un personal del ejército de apellido Montalico, y continúa la búsqueda, pero tenemos cinco oh, ya confirmados que han fallecido hasta el momento. Y en este clima de, en el que Puno está siendo absolutamente golpeada, en este clima en el que Puno está siendo absolutamente, no solamente atacada por las fuerzas eh, represivas del Estado, señores, eso hay que decirlo absolutamente claro, están matando eh, eh, Guadalupe. Estas personas, estos hermanos soldados, estos hermanos del ejército son hijos del pueblo, ¿cuáles son eh, el, el, el más alto grado y si son eh, lo que comúnmente llamamos los soldaditos, los hijos del pueblo? Recéntanos un poco, eh, eh, son naturales de puno, de Ilave, de qué parte de puno, ¿qué saben respecto? Porque se dice que eh, eh, hay un alto oficial que los obligó a usar esta, este río. ¿Qué características tiene este río a donde se vieron obligados a eh, eh, enviados por este alto oficial. Así es. El primer fallecido que se llama Alex Quispe Serrano, eh, de 20 años de edad, uh, falleció. Él es natural del mismo distrito, digo, provincia de Juli. Su papá es teniente gobernador de una comunidad campesina. Entonces, y el otro también tenemos también, la mayoría son de, de, de, de comunidades campesinas, de de distritos alejados, porque quieren servir a su patria. No son gente también de la ciudad, la mayoría son de, eh, de pobladores de a pie, como se, como se dice. Frank Juan Canaza Cahuana, también de 20 años de edad, también es de, del mismo lugar, Elías Lupaca Inquilla de 19 años, también Elvis Pari Quiso de 20 años y también Félix Ale, Percy Alex Castillo Pongo. Son, como, como le digo, es, que han estado sirviendo al ejército son casi del lugar y sí pues son de la, de la región de Puno los que han fallecido. La, la, el que está desaparecido también nos dicen que es de la región de Puno. Entonces, ellos son. Bueno, lo que querían el día de eh, el día sábado ya se empezó con esto, ¿no? Querían mmm, y los ejércitos estaban yendo de Ilave a Hacia Juli. El puente internacional, el puente donde está, sabemos, nosotros hemos informado que está bloqueado, está soldado, no hay pase. A sabiendas que el ejército, o digo, sí, pues el tal comandante de apellido Frisancho nos dice, a sabiendas que él estaba cerrado, estaba, el capitán que había ordenado sería uno del, de nombre José Frisancho Lazo, él, a cargo de él. Entonces, estaba cerrado. Entonces, no había pase. Se supone que no, había pases, no había puente. Si sí, en esta época llueve en la región de Puno, está en la época de lluvia de enero, comienza a llover, el río está cargado. Sí. ¿Cómo es posible que los hayan llevado a que eh, no, cruce? Sabían que iba a crucer por el, con el, por el río, porque el puente estaba soldado, estaba bloqueado. Entonces, salieron ellos, cerca ¿sí nos dice la información que tenemos a medianoche. Aproximadamente así en la noche salieron para, para pasar al puente e ir a, a a Juli. Eh, no había, según la información que tenemos, no había, eh, como decía, eh, piquetes que estaban con piedra o aracas, no lo había. La gente estaba, sí estaba, pero estaba en el cerro. Entonces, cuando ellos vieron que querían cruzar, el puente estaba, estaba bloqueado, entonces ellos querían pasar. Antes que pasen al, al río por el río, dice que comenzaron a disparar, porque los cerros estaban dispa, dispersados, eh, la, la población de los que estaba en la huelga, la paralización, estaba en los, en los cerros. Entonces, antes de eso, comenzaron a disparar porque tenían miedo, dice, no podemos, no no querían pasar, porque estaba con todos los implementos que tienen, cerca de 20, 20 kilos que llevaban en la mochila, con su borsuiz, entonces con el peso. Comenzaron a disparar y, y comenzaron a pasar. En ahí, bueno, cerca de 50 nos dice que, está, que pasaban con el peso, no todos saben nadar, no todos, aquí hay, pues no hay playa si tenemos los que vivimos cerca al río, río o si no al lago, sí pueden nadar, pero la mayoría no, no saben nadar. Seguramente en, ese desca, en eso se, se, calla, se cayeron con el peso que tenía y desaparecieron cinco. Pero no había enfrentamiento. Y entre otros también, que no solamente los cinco que desaparecieron, cerca de 20 se, se cayeron ahí al, al río. La población, cuando dispararon, vieron la población que estaban ahí pidiendo auxilio. Bajaron la población, bajaron y comenzaron a auxiliar. Las señoras, los varones, han comenzado porque estaban mojaditos. Estaban mal, enfermos. Entonces comenzaron a, a sacarlos y auxiliarlos. Tenían agua, le dieron agua. No había enfrentamiento. Le dieron agua, la comida. La, con la ropa también estaban temblando. Y ellos, entonces, hasta las señoras, dice a uno de los soldaditos a unos de los soldados, con cariño le decimos soldaditos la ropa, no había ropa no había, entonces una señora se quita la pollera y con la pollera que tenemos aquí que, que se utiliza lo, lo cubrieron y llevaron en motocargas esas motos de tres, de para carga que se lleva y se ve las, las, ¿no? se ve el, el video cómo lo trasladaba, lo acompañaba, la acompañaba la población que estaba ahí mientras tanto, el capitán desapareció, huyó a todos ellos les ha dejado. Entonces nosotros decimos, salieron un comunicado del la, de la ejército 002 del Ministerio de Defensa, decía, no, había se, no, se tuvieron que escapar porque una turba de manifestantes, les, les esperaron con piedras, le esperaron con guaracas, le esperaron con, con todos los implementos, mentira. Si así lo, lo hubiese habido, ¿por qué han tenido que meter, por qué tenían que llevarlos? a los a los soldaditos si el puente estaba cerrado entonces tenían la intención de llevarlos por la por por el por el río unos después eh, bueno y eso pasó eh, dejando de saldo más o menos son cinco fallecidos hasta el momento pero lo que estás acá, lo que acabas de decir este Guadalupe y amigos de Todo Cambia Noticias les pido que compartan este video estamos en, en directo con Guadalupe Pasa de Radio La Decana de Puno eh, están ellos en el centro de la noticia ellos mejor que nadie Guadalupe que vive ahí es de Puno conoce la realidad no nosotros podemos eh, tener una opinión pero qué mejor que convocar a quienes conocen la dinámica de vida y cómo se, eh, no solamente eh, es, es la reacción eh, no so de la población, sino cómo eh, este puente, como dice eh, Guadalupe, estaba cerrado. ¿Cuál fue la intención de este capitán del ejército de llevarlo sabiendo que el puente estaba cerrado y que es lo que es peor, ese Capitán sabe que nuestros soldados, los hijos del pueblo, esos soldaditos, como nos llamamos con cariño, es que no sabían nada. Esa es la realidad. ¿Acaso los han llevado a propósito? ¿Acaso sabían eh, que, que ese era el fin? para crear mayor controversia, y ahora decir de que hubo enfrentamiento, me está diciendo Guadalupe, no ha habido enfrentamiento en ese momento, señores, los han llevado y los han dejado a su suerte, los han orillado a cruzar ese río, sabiendo que no saben nada, nadar, o sea, Guadalupe, realmente crees tan, tan deshumanos, son... Estas personas que están al mando de estos, de estos batallones, ¿cuál es el propósito, Guadalupe? ¿Qué ¿Has escuchado de ayer a hoy día en la población cómo están reaccionando nuestros hermanos de Puno, teniendo en cuenta que son hijos de Puno, los que vuelven a eh, no solamente enlutar los hogares, sino a perder la vida en manos de esta, de esta gente del ejército que realmente está... Estando de manera realmente alarmante. O sea, no hay palabra para calificar ello. El, según las declaraciones lo vamos a ir con soldaditos del ejército dijeron a nosotros el jefe con esos términos el jefe nos ordenó a que disparemos el jefe nos dice que el ejército están obligando no están obligando a que declaren de esa, de esa forma que había piedras que había enfrentamientos o sea el capitán les ha ordenado eso es capitán Orlando o oh, no oh, no José Frisancho José Frisancho les ha dicho, y el momento cuando están ingresando, al momento por lo menos pide auxilio, se desapareció. Nosotros decimos ahora, y eh, los pasaron, sabían que no ha sido cerca de medianoche, han ido por trocha, sabían que tampoco había, sabían que no podían pasar. Entonces, ellos habían otra ruta, salieron por otra ruta, han caminado de noche, toda la noche, caminando los, los pobres soldaditos por Trocha y han tenido que llegar a, a, a, ¿no? a ese lugar. Entonces. No tenemos nosotros una información de la otra parte. Esa información nos dio el periodista del diario La República, Ligomí Fernández. ¿Por qué? Porque él les ha acompañado. Él les ha dicho, desde el primer momento yo he estado. Cuando el ejército disparó, nosotros con la población hemos estado arriba en el cerro. Y la población ha dicho, ese por donde pasaron, qué, qué, qué pena, mira. Y sabía que era la parte honda, que estaba muy profundo. Y la población, los que estaban en el cerro, decían, por mal lugar han visto. Por eso es que bajaron, cuando estaban, se estaban perdiéndose bajaron la población y comenzaron a apoyarlo. Y no había el capitán que los había ordenado. Entonces, nosotros nos dicen, ¿cómo es no? Aquí hay solidaridad. La población te ayuda. La población no te mira ahí nomás. Entonces, es por eso que les dieron agua. Eh, les dieron abrigo, y el hospital tenemos, ese hospital todavía, de aquí se dice adobe, como tipo quincha, no, no tiene buena infraestructura, pero ahí le apoyaron, ahí lo llevaron a los pobres soldaditos, uno ya llegó fallecido, y ahora otros cuatro los ha encontrado. Muy indignado el papá, el papá del de, señor, el primer fallecido de apellido, Quispe eh, Serrano dijo, por culpa de la señora Dina Boluarte está pasando esto. Y también el ejército, yo no entiendo, yo, Manuela, yo tampoco entiendo cómo logro entender, se supone que están ahí, está, el puente está cerrado, ¿cómo es posible que los lleva de esa forma? Y hay que decir también, eh, ellos se alojaron, están en, la, en Juli. Cerca de más de 50, no, si no sabe una cifra exacta. Más de 50 personas hay un hotel de turistas, ahí estuvieron. La población, cuando llegaron ahí, el día sábado, los dirigentes la población fueron a la, al hotel donde estaban. El ejército les dice: retírense, retírense. Y no les hicieron caso, no querían retirarse. Los soldaditos no tienen la culpa, ¿no? Pero no hicieron caso. Más bien pidieron refuerzo: refuerzo de pomata de, de Guadalupe, ¿este, este capitán José Crisancho es de Puno. No, él no es de Puno, pero había trabajado varios años en Puno, dice. Dice que ha trabajado varios años. ¿Tiene información de dónde es? Creo que es de la capital Lima. De Lima es. Por eso es que decíamos, no conoce, pero había trabajado en Puno. Había trabajado no conoce, en la ciudad o, de Puno. ¿No conoce o me atrevo a decir públicamente? ¿Cuál es la directiva, cuál es la orden que se les ha dado a la gente que han trasladado a Puno? ¿Seguir matando a nuestros no, hermanos? No tienen conocimiento, no no declaran. No sé si, si era conocimiento. Si en Ilave hace dos semanas, o digo en Desaguadero, hace dos semanas no quería militarizarlos. Al ejército se lo hicieron regresar en Desaguadero. Se supone que no queremos militarizarlo aquí en la, en la zona frontera. Entonces, ¿por qué enfrenta a la población? ¿Y por qué se enfrentan si todavía en la región, en esta región, sí que hay la paralización? Y en la zona sur es peor, Manuela. Por lo menos aquí en la ciudad de Juliaca que en la zona norte tenemos tres días de tregua. Allá no. No tienen día de tregua. Todos los días, las 24 horas, se turnan, se. Ahí la población, están las manifestaciones, están en, la, en las carreteras. Entonces, ha habido el día domingo, por ejemplo, hubo una una tregua en Ilave. Tenían que había examen en una universidad, los estudiantes tenían que pasar, puro estudiantes, entonces, no logramos entender una, más, una vez más, te repito, ¿cuál es la finalidad? Se supone que recibe órdenes superiores, e enfrentar al más débil, al más débil que pasen por, las, eh, por el río, que pasen por, por ahí, que, eh, a sabiendas que estaba hondo, el, el hondo y el capitán ni siquiera, desapareció, los pobres soldaditos dijeron: No, teníamos que pasar, son órdenes. Aquí se obedece. Por eso, justamente, justamente viendo la dinámica que se conoce, a pesar de que, como yo no he hecho el servicio militar obligatorio, pero sabemos de que los soldaditos reciben órdenes y ellos no contradicen esas órdenes, ¿no? No contradicen porque están sometidos a eh, el que dirige el batallón en determinada circunscripción o en determinado momento. Entonces, no puede haber sido iniciativa de estos soldaditos. Tienen que haber acatado una orden. Y ese capitán, ese capitán también responde a una orden. Él no puede haber obligado, desde mi punto de vista, Guadalupe a que crucen el río si es que no ha recibido órdenes expresas, más aún sabiendo de que estos soldaditos... Hijos del pueblo no sabían nadar. Pero permíteme antes de continuar, los nombres de los fallecidos, les pido que compartan este vídeo, compartan esta entrevista con Guadalupe Apaza, directora de Radio LAT de Cana de Puno, con quien estamos dialogando sobre lo que ha sucedido en Puno. Cinco muertos más. Nuestra solidaridad absoluta y las condolencias de los peruanos en el exterior de todo cambia. Del colectivo Dignidad Micaela Bastidas a nuestros familiares, amigos. Solidaridad y condolencias por la muerte manos de este Estado terrorista como el que está dirigiendo Alberto Taro Leirina Boluarte. Solidaridad a las familias de Alex Quispe Serrano, eh, Fran Juan Canaza Caguaya, de 20 años, eh, El Díaz Lupaca Inquilla, de 19 años, Elvis Pariquizo Quiso, de 20 años, Ver si Alex Castillo Pongo, de 19 años. Sí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, las edades son de estos niños, de estos hijos del pueblo, de estos um, ciudadanos que sirvieron a su patria y que los llevaron a, a, morir. Los llevaron a morir. ¿Cuál es el objetivo, sí. señora Dinato? ¿Cuál es el objetivo? Seguir tiñendo de sangre nuestra patria y ¿qué hace ese ministro del interior, ese ministro de defensa? Por esto y mucho menos usted debería estar fuera. Usted debería estar fuera. Así es que dejen de estar dorándonos la píldora con que están llamando a interpelar a un uno para nada como es el ministro del interior. Señores, ni siquiera una interpelación resiste esto. Debería estar todo ese gabinete, y no solamente el gabinete, desde la presidencia dando un paso al costado. No se puede permitir tantas muertes más. Es una vergüenza. Moralmente estamos ante los ojos del mundo. Ya se ha pronunciado una vez más el día de hoy la OEA, la ONU señalando que hay grave violación a los derechos humanos. El día de hoy, 6 de marzo, se ha pronunciado la ONU y lo vamos a colgar, no solamente eh, el pronunciamiento, sino el video respecto a que sí, este gobierno ha pasado la línea de lo que es un país democrático. De democracia, nada, señores, no queda nada en nuestra patria. Absolutamente nada, que eso se sepa, estamos en una dictadura, basta de muertes, no podemos seguir siendo tolerantes al dolor, no podemos haber perdido la capacidad de indignarnos, están muriendo los hijos del pueblo, se ha ensañado con Puno esta miserable de digna asesina, se ha ensañado con Puno, pues los peruanos en el exterior les decimos, estamos con ustedes. Resistencia, Puno, dignidad, coraje, ese es el mensaje que nos están dando ustedes. de ¿Cuánto vale la dignidad y cuánto vale el valor en este momento de no arrodillarse ante unos miserables que tienen el fusil en la mano, el poder económico y la prensa que silencia absolutamente todo esto? Guadalupe, indignada, comparto el dolor de ustedes como um, hijos de Puno, pero no es uno, uno no solamente es uno como tal, es todo el Perú, es todo el Perú, sino que en este momento se ha silenciado absolutamente a la prensa. No dice nada, no dice nadie, porque quien dice algo corre el riesgo de ser denunciado por apología al terrorismo, corre el riesgo de ser reglado, corre el riesgo de ser encarcelado. Esa es la realidad en nuestra patria, señores. Guadalupe, niños, niños que han muerto por la insanía de esta miserable que se aferra al poder y por un Congreso complaciente a los asesinatos. Así es, también quería compartir las declaraciones que ha hecho uno de los soldaditos que ha, que ha sobrevivientes. Decía, contaron que nos, primero dijeron, nosotros nos negamos a cruzar el tanto, con tanto peso, pero nos recordaron que... En el ejército, las órdenes se acatan sin dudas ni, ni murmuraciones. Así es que, si nos mandan a la guerra, vamos. Si nos dice dispara, dispara. Lo hacemos. Así es el ejército. Obedecemos, so, así, obedecemos. Es lo que dijo Solo Santo, declaró uno de los sobrevivientes. Entonces ha sido obligado, no querían pasar ellos, han sido obligados los, los soldaditos que han estado. El comunicado, mira, esto como el comunicado 002 2023 de las Fuerzas Armadas dice, mira, son seis. En el primer, el párrafo primero dice el día de hoy, o sea el día cinco de ayer, una patrulla de las Fuerzas Armadas que se trasladaba desde Hilape hacia Juli, con la finalidad de reforzar las acciones militares en favor de restablecer el orden interno de dicha localidad. Fue interceptado por manifestantes radicales impidiéndoles el paso abruptamente y de manera violenta, amenazando, uh, amenazando al personal militar con piedras, guaracas y otros. ¡Qué mentira! Es el comunicado número 002 de, la, de, la, de las Fuerzas Armadas que ha publicado. Son seis puntos. En ahí, el día de ahí, en la mañana, el día de hoy, nuestro compañero periodista, Luis Hernández dijo, yo he estado ahí y eso no ha sido así. Si es que no hubiese sido la intervención de los comuneros, hubiese habido de repente más de 20 o más fallecidos vinieron, bajaron, veía que los, que, que los soldaditos se, es, no podían nadar, estaba yendo, bajaron los comuneros y tuvieron que salvarlo. Eso fue la realidad. También quiero indignarme, el 8 es este Día Internacional de la Mujer. Como el, la semana pasada, día jueves, a una señora de ilave así se, nos vestimos nosotros allí en, en la región de Puno, con la pollera, la manta, y, y dieron a la, porque aquí se organizaron. Vieron, una semana tantos van a servir, otra semana sí, eh, están yendo a las movilizaciones a la capital de la república. La señora, ¿qué tenían? Las señoras no tienen dónde dejar a sus hijos, se lo cargan en la espalda. Y estaban yéndole, oh, oh, oh, estaban en manifestaciones, no hacían sube, estaban manifestando. Al frente se los vi, están al revés también, se lo vi al ejército, la señora estira la mano así, ¿Y ¿qué hizo? dispara el cuerpo, el, la policía, ha habido un roce, y no les importó si había niños, si, había, si eran mujeres, pero han visto ustedes cómo disparaba el cuerpo, y los niños en ese momento, estaban en la espalda los niños, estaban aquí los guaguas en su, en su lilla en su manta atrás, en la espalda, ah, dicen, no, ¿por qué llevan a los hijos? Quieren victimizarse, aquí las señoras trabajan con sus hijos en la espalda cargan a sus hijos, porque no hay una niñera, no hay a dónde dejar. La parte económica también les afecta, pero eso hicieron. Siguen marginándonos, siguen recrimiéndonos a la población, a la región de Puno. Pero qué bueno, ¿no? Yo digo, no solamente Puno y todas las otras regiones se están solidarizándose y están levantándose a esta paralización. Está Purima, Cajamarca, está Ayacucho, está también Arequipa, ...que se están organizándose para viajar a la capital de la República. Vino en una, en una conferencia de prensa el día viernes, el pre la presidenta Dina Valor... dice, no, Puno, plus Puno, obras, obras, que no se da cuenta... ...la región de Puno no está pidiendo obras, no está pidiendo lo que es los servicios básicos. Hace años nos, nos, nos, nos, nos andan ofreciendo lo que quiere la región de Puno... ...es que renuncie y que haya nuevas elecciones... Pero viene con, con nosotros aquí con toda una relación de obras. Eh, pero sigue. Ellos dicen con eso no. ¿Cuántos, cuántos presidentes nos han, hace, nos han mentido? En la ciudad de Juliaca, hace 37 años estamos pidiendo el drenaje de agua eh, y desagüe. Pero ahorita no lo tenemos. ¿Son cuántos jóvenes. Alan García falleció, se ha asesinado. En ese gobierno ya nos ha dicho, el proyecto es pun Punche Puno, así, Punche Puno. Entonces, y no, no dice, no queremos obras. En estos momentos, la, a partir de mañana aquí en la ciudad de Juliá, que hay otras regiones, otras provincias, distritos, van a continuar con las movilizaciones, con la paralización. Las zonas sur norte de la región hay muchos distritos, PUSI, por ejemplo, está, asillo, están en una movilización. Entonces, eh, continuamos con esa paralización. Es en resumen, la indignación, lo que queremos que haya justicia. La indignación y la dignidad que está demostrando Pono es realmente asombrosa. Si un poquito, si un 5%, un menos, 2% tuviera todo el Perú esa capacidad de indignarse y esa dignidad, realmente el Perú sería otro. Señores, Pono nos está dando una gran lección. Y no es posible que el Perú no responda en igual magnitud. Tenemos que sacar a una, a, a estos asesinos que están tiñendo de sangre nuestra patria. Se tiene que pedir respeto al voto del pueblo. Se tiene que pedir respeto a aquello que eligieron nuestros compatriotas y que... Obviamente vemos cómo se avasalla con las balas y con los votos en el Congreso. Las balas y los votos están dirigiendo esta dictadura en el Perú. Nuestra solidaridad absoluta con lo que nos ha narrado y hemos visto eh, eh, cómo se ha atacado a una mujer con su hijo en la espalda. O sea, no hay respeto al niño y a la mujer, y vamos a ver las, los discursos hipócritas el día 8 de marzo. Ahí los queremos ver, esos discursos hipócritas de eh, para la televisión, ¿No? en el que la mujer está empoderada la mujer es prioridad y la mujer alcanzó tales espacios no señores, a la mujer se le está matando a la mujer se le está quitando a sus maridos, a la mujer se le está quitando a sus hijos, a la mujer se le está quitando a ese ser querido a, balos, a manos de qué? de las balas del Estado a las mujeres se les está gaseando esa es la realidad y en ese contexto vamos a recibir un 8 de marzo y eso el mundo lo tiene que saber. Por eso, Guadalupe, el día de hoy que he participado en este evento donde ha estado presente la primera dama de la nación, Lilia Paredes, he tenido que hacerle la pregunta referida justamente a ello. ¿Cómo se, se siente ella, nuestra solidaridad absoluta en este momento con la primera dama de la nación? Y ¿cómo nos hemos sentido las mujeres de ver que a esta mujer con su hijo en brazos una mujer del pueblo, una mujer que construye Perú, se le gasea y se le dispara. Realmente ha sido conmovedora la respuesta de la um, primera dama de la nación que está en los videos de los medios que han um, podido cubrir esta información y les decimos que otras ahora um, eventos o protestas se están organizando Guadalupe para eh, no solamente dar respuesta en este momento de solidaridad por parte de otras regiones, sino las autoridades, cómo han reaccionado en Pono, en Pono, me refiero a las autoridades, al gobernador, a los alcaldes, frente a este hecho de que se mató a cinco hijos del pueblo. Cómo han reaccionado, qué acciones se van a tomar frente a ellos. Eh, danos a conocer, por favor, a través de Todo Cambio Noticias. El alcalde del distrito de la provincia de, Ila, de Juli dijo que no. La mente a, a, lo que ha fallecido, ellos nos, nos dan una relación de obras, no la vamos a aceptar. No queremos diálogo. ¿Cuántas veces nos han mentido? ¿Cuántas veces nos han prometido? Lo que queremos es justicia y la justicia es que renuncie. De igual forma, el presidente, el gobernador regional manifestó, queremos... Este problema no es nuestro es de ustedes, diálogo, porque están pidiendo diálogo. ¿Qué vamos a dialogar si nosotros apoyamos con la, a la población? Nosotros nos debemos al pueblo de Puno. todas la, la mayoría de las autoridades eso, se reunieron, principalmente las 13 provincias. Las 13 provincias que están en la región de Puno tienen el, el mismo discurso, que solucione con de renunciar o cerrar el Congreso, porque los todos tienen que irse, porque para ellos, para, con el 88% de desaprobación de que tienen, o sea, no existe para la región para nosotros eh, el Congreso. El día de hoy ha habido, o, y se ha habido, o, la, a media hasta, del pabellón nacional a media hasta en julio, y a partir de mañana nuevamente se reactivan las movilizaciones en la ciudad de Juliaca. Hay que decir, en horas de la mañana hasta las 8, 8 y media de la mañana, los mercados, los principales centros de abastos se abren. A partir de las 9, las movilizaciones continúan en Juliaca, hasta las 5 de la tarde, 5, 4 y media de la tarde, nuevamente a veces hay veces que no vienen de otros lugares, los, uh, y compran para um, uh, un poco reactivar la economía. Pero todo el día e movilizaciones, llegan de otros lugares. De la zona norte de la región de Puno llega Juliaca, de la zona sur de la región de Puno llega la ciudad de Puno, porque son las dos importantes ciudades. Seguimos vale aquí decir seguramente. Que todo Puno, que todo Puno está paralizada, que todo Puno está exigiendo esto primero que es la renuncia de Dina Boluarte el cierre del Congreso. Todo Puno, con, eh, estamos hablando sus provincias y distritos, más o menos de cuánta población, eh, sin mencionar todo el apoyo que está viniendo de otras regiones. Más o menos de 1.300.000 habitantes en toda la región de Puno. Juliaca tiene medio de eh, cerca de medio millón mil habitantes, Puno cientos tantos mil habitantes tenemos, entonces las dos. O sea, todo Puno, hay que decir, todas la, las 13 provincias, los 110 distritos están unidos, nos querían cansar. Seguro un poco ha bajado, ¿por qué? Porque estamos en época de cosecha. Tienen que ir a, la, a, a, a excavar su papa y sus productos de aquí siempre, porque eso se guarda para todo el año. Pero nuevamente, luego se va a reactivar, se va a reactivar. Pero con esto ¿qué pasó? Pienso que de mañana va a ser más contundente las, las movilizaciones, principalmente en las dos principales ciudades, que es Puno Juliaca. En Azángaro, ahí se continúa, en Ayaviri, en la otra provincia, en, Uo, en Caní, eh, también en Sandia, hasta en Sandia, una zona alejada, en que estamos ceja de Serra, olvidada, olvidada también, es la dispensa de la región de Puno, pero eso es... Eh, en cada campaña nos ofrecen carretera, carretera asfaltada y nunca se cumple. Pero la campaña sí nos ofrece. Pero ahí estamos. Toda la región de Puno, mira cómo es Manuela, ¿no? Cómo es, se solidarizan, están. Eso es las costumbres que se tiene aquí. Nosotros hemos visto a través de los videos esta escena tan conmovedora donde eh, logran sacar, rescatar a los soldaditos que estaban... Eh, por ahogarse y perder la vida y hemos visto como estas mujeres en un acto absolutamente solidario de, de, de, de, de ejemplificar en la práctica ese amor de madre ese, ese rotequera al ser desválido es que se saca la chompa se saca la pollera y lo cubre que nada de eso lo tienes tú Dina Boluarte tú muy por el contrario sí, sí. De, de, empoderas de ese poder temporal y momentáneo y, muy por el contrario, las órdenes para que hagan eso, matar a los hijos del pueblo. Este 8 de marzo, vergüenza debería darte, vergüenza debería darte de dar mensajes a nombre y para las mujeres. Tú, no sé, no sé si lo dará has desacreditado esa palabra tan noble y tan fuerte y todo lo que significa ser mujer, verdaderamente yo, yo no entiendo si sale y se pone frente a una cámara y ¿dónde están todas las defensoras de las mujeres? ¿dónde están? señores, están matando a nuestros hijos. ¿Dónde están las mujeres? O sea, esas mujeres congresistas están aferrando a su, a su almuerzo, a su alfombra. O sea, tampoco se estima. Les invocamos a esas mujeres en homenaje a estos niños que han perdido la vida a manos del Estado. Señores, tengan un poco de decencia y verdad de que Vean los mecanismos para no seguir en esto y exijan, no se queden tan cómodos ahí gozando de las, los privilegios que les da el poder. Y, y por el otro lado vemos como hay madres, madres hijos y hermanos que lloran la muerte en manos del Estado de nuestros hijos del pueblo. Guadalupe, hay actividades por el Día de la Mujer. O sea, en medio de esto, el 8 de marzo se a enterrar a nuestros hermanos que han caído estos días. ¿O para cuándo se tiene previsto? No tenemos todavía la información de los familiares. El día de hoy recién han recogido, del, ingresaron a la morgue en horas de la mañana. Eh, uno ha sido a la una de la tarde con 40 minutos. Supongo mañana, pasado mañana, depende de los familiares. No tenemos información todavía solamente tenemos información que del alcalde el día de mañana van a hacer un homenaje póstumo a todos los caídos, a los cinco caídos confirmados del de día, en estos, estas fechas, ¿no? Estas fechas es el día de ayer, domingo, y el día de hoy también. ¿Y, y qué se no se tenemos o sea, Absolutamente no se sabe nada de este capitán. ¿Le han perdido las huellas a este capitán? saben si ya salió de Puno, eh, ¿qué, ¿qué saben de este, de este sujeto, de este mal elemento que los ha llevado prácticamente, los, prácticamente los ha llevado porque sabían que iban a morir, si no, si no sabes nada y si, y si, y si a eso asuso y digo que nos están atacando cuando no hay ataque, cuando no hay nada de ello, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde está alguien? Tiene que eh, seguirle la tracha, seguirle eh, eh, las huellas de este, de este elemento. Ese día había, como siempre estaban sobrevolando los helicópteros. El, el helicóptero seguramente lo llevaron a, pu, a Puno, no, o en Juliaca, porque Puno, Juliaca, Puno, Juliaca y Labe, Juli, estuvieron. Se lo llevaron a unos cuantos el helicóptero. Seguirá en Juliaca, seguirá en Puno. No lo sabemos, porque hay vuelos que están saliendo, vuelos humanitarios, a la capital de la República. Te comento, aquí el, el, el aeropuerto Inca Mancocapa de la ciudad de Juliaca está militarizado. Ya no hay vuelos comerciales, no hay nada. Los militares ahí se, se apostaron. Entonces, eh, no hay, pues no. Supongo que de repente en un momento u otro ha podido viajar. O No creo que esté en la región de Puno. está No ha habido no ha habido, está este eh, elemento José Frisancho con cargo en el ejército de capitán que era el que dirigía esta, um, este batallón del cual eh, han fallecido cinco hermanos peruanos porque eh, los obligaron, los les ordenaron ingresar a un río sabiendo que no sabían nadar y cuando no era necesario porque no había ningún, ningún acto de enfrentamiento entre nadie, señores. Lo que ellos están queriendo es enfrentar, sí, a la población. Eh, mucho se comenta de que, y esto con mucha responsabilidad, no solamente en la pregunta, sino también en la respuesta a Guadalupe. Eh, después de esto, ¿qué? ¿Qué dice Puno? Muchos dicen guerra civil. ¿Es eso lo que quieren? Por parte del estado? Esas son las preguntas, después que a nivel nacional no nos lo conocen, no nos dan importancia, pero lo bueno es que está a nivel internacional. Derechos humanos, ustedes que están también fuera del país, por lo menos dan esta información, lo que ha pasado. A nivel nacional, no, no, no, no hay, pero por lo menos que sepan que la región de Puno sufre. La región de Puno, donde hay litio, donde hay oro, donde hay cobre, donde hay uranio, eh, sigue los niños, sigue la gente muriéndose de anemia. La ciudad, la región de Puno sigue, sigue existiendo lo que es extrema pobreza, pobres. El litio ya se ha vendido, ya se ha hecho, tenemos oro, pero no hay desarrollo en nuestra región. Por lo menos ya se habla a nivel internacional, así está. El litio está en Carabaya, en el distrito de. Eh, eh, en un distrito que está eh, cerca de Caravalla. Corani. Corani es la región más pobre de la región de Pune. Y ahí está el, el litio. ¿Cómo, ¿Cómo es, no? Tenemos toda nuestra naturaleza, nuestros productos, el capital de nuestro país, se lo llevan a. Regalados a precio, como decía, a huevo roto. Se los regala sí, en es este país. Guadalupe, tú sabes de que estos espacios se deben a que nuestros seguidores lanzan preguntas, lanzan mensajes de solidaridad en este momento tan, tan nefasto para el Perú, pero para ese Perú que es invisibilizado, para ese Perú que no ha sido incluido, para ese Perú que cuando te matan, el resto mira a otro lado. Ese Perú que no es surco, miraflores, surquío eh, la planicie, ese, ese Perú no, no nos referimos a ese Perú, nos referimos a los grandes millones de peruanos que construyen patria y que son olvidados por este Estado que mata, que mata. Entonces, eh, lo que queremos es solidaridad con Puno, solidaridad con los que hoy están protestando, que no son terroristas y que no quieren obras, señora, no quieren su bono, su bono su bono déselo a, a estos asesinos, como ya lo hizo, como ya lo hizo, por, por muerte, por hombre caído, por ciudadano, ama, a, asesinado por las fuerzas del orden, ¿cuánto les corresponde? ¿La vida del peruano tiene precio, señora Dina Boluarte? No, Tremendas preguntas. Y cuando yo decía, después de esto, que pienso que después de esto debemos emular ese coraje, esa dignidad, ese respeto que está reclamando Pono. Que mucha conciencia social, cívica, nos falta a muchos peruanos de otras regiones. No seamos indiferentes. No seamos indiferentes. Los peruanos somos mucho más que aquel que va a votar solamente. Los peruanos también tenemos que ser dignos, valientes con coraje y sabernos parar frente a unos dictadores que quieren apropiarse de nuestra patria. Guadalupe, yo quiero leerte algunos mensajes de solidaridad y algunas preguntas, si tú puedes responder en ese marco, por favor. Eh, a ver, no sé si me han dado, se me fue, se me fue, si me ayudan. Este, eh, me decía, voy, a, voy a tratar de, de hacerte llegar algunas preguntas eh, de solidaridad de los seguidores de, de uno para que a través de todo cambia tú puedas expresarle a nuestros hermanos que los peruanos en el exterior estamos tratando de hacer incidencia en diversos espacios, no están solos, eh, dice, ¿no? Eh, Marta Closfensteinsk, ¿no? Disculpenme si no pronuncio bien, ¿eh? Saludos compatriotas Manuela Bacidas, escuché sus preguntas a la señora Lilian Paredes, sí fue... Muy grato y muy conmovedor hacerle la pregunta. Fue una responsabilidad que asumí a invitación de los organizadores para hacerle la pregunta a la primera dama de la nación en este evento que se llevó a cabo en Ginebra. De igual manera, este dice, bueno, nos saludan eh, mientras, cierto, mientras que en Perú están privatizando las riquezas peruanas, ¿no? Eh, en México están nacionalizando sus riquezas, son comentarios. Eh, dice Verónica Elizabeth uno comunidad para quitarse el sombrero, dice, ¿no? El Aini es uno para todos y todos para uno. Ni más sentido pésame, hacen llegar a los familiares y te lo expresan a través tuyo, hazlo, hazlo saber a nuestros hermanos de Puno a través de tu espacio que también diriges, Guadalupe. Eh, de igual manera, sí. dice, Levedev... Pues, eh, Pedro Castillo era un buen presidente, humilde, lamentablemente nunca lo dejaron gobernar. Ojo, tampoco tenía mucha experiencia en política. Eso fue su gran error y cometió errores fatales. Sí, pero esos errores no ameritan que te maten, que te, que te, que te mmm, manden a presión, que, que hagan seguimiento a toda tu familia que te condenen y te eh, estén en este momento cometiendo tortura psicológica y física, sabemos y lo han denunciado ante organismos internacionales que el presidente Pedro Castillo no estaría recibiendo atención médico, médica en su, en su durante su permanencia en las instalaciones de, de la prisión donde lo tienen ahora. ¿Dónde están? Esa pregunta, Verónica, Elizabeth, ¿dónde están las organizaciones feministas? ¿No se manifiestan? ¿O es que se vendieron a las ONGs que les dan dinero para su manutención? Felipa Guerrero, es muy importante el mensaje, todo cambia. Gracias por continuar en la lucha, Manuel, y también gracias a la verdadera periodista de nuestro Perú, Guadalupe, te mandan saludos, de igual manera. Mario Machaca, el pueblo no quiere obras, diálogo de qué, sobre qué, Puno Indomable, Puno Heroico, Aymaras y quechos ejemplos de dignidad, sin aculturar, sin comparable, viva el pueblo valiente. Son los mensajes que les hacen llegar y que te pedimos, Guadalupe, les transmitas eh, a nuestros hermanos de Puno, eh, eh, personas que están conectadas desde diversos lugares del de, de mundo, todos lloran por Puno. Eh, luego dicen, Lebedev ¿no? Un soldado debe saber nadar. Ojo, eso no significa que el Perú no está preparado para una guerra. ¿Qué tipo de preparación tienen en el ejército? ¿A quiénes ponen en estos batallones? Yo quisiera ver yo al hijo de Otárola, ya quisiera ver al hijo de Dina Boluarte, ya quisiera ver al hijo de los 130 congresistas. No, esos están... En espacios bastante bien reservados y producto de las dádivas y de las negociaciones que se hacen en el Congreso. Buenos para nada. Eh, Pedro Arce, Lasco, buenas Manuela, Antonia. Hay un video de un capitán, dice Antonia Aranda. Hay un video de un capitán que está diciendo que los pobladores los emboscaron. Por favor, eso tienen que desmentir. Están echando la culpa a la población. ¿Alguna respuesta sobre ello? Quisiera que nos deas, eh, Guadalupe, luego de darle. Eh, hacer las preguntas y o leerte algunos otros mensajes. ¿Qué pasa? Hay helicópteros, no se sabe nada. Queremos que respeten los de los que nos dan de comer. Y Puno es una, eh, es, eh, es una región eh, que es la despensa en muchos aspectos para el Perú. Bueno, por aquí dice Felipa Guerrero, no manden nada a Lima, dice, ¿no? Pedro Arce, los de Puno son hermanos con conciencia. Eh, Nancy Porto, están armando videos para culpar a la población. La tienen clara, eh? la gente se ha dado cuenta, ha despertado. O sea, ya no nos se engañan, señores. Eh, Pedro Arce, son personas humanitarias porque ayudaron a los soldados. Si ellos quisieran, no los habrían ayudado, pero han hecho todo lo contrario. Han ayudado a nuestros compatriotas. Porque los soldaditos son hijos del pueblo, señores. Mm. Felipa Guerrero, preferible que no se saquen nuestros recursos naturales, sino no los van a usar al beneficio de la educación y la salud de nuestro pueblo. Los soldados solo obedecen órdenes de sus superiores. ¿Qué tienes que decir a estos comentarios, Guadalupe? Sí, gracias, Macín, por su solidaridad. Yo creo que esto es oportuno. No estamos solos. No estamos, como dice, ustedes están. Gracias por compartir y darnos esta oportunidad lo que eh, de repente la prensa capitalista no lo hace, pero la prensa de regiones, donde, puno Juliaca, estamos al sur de nuestro país, a 3.825 metros sobre el nivel del mar. ¿Hace frío? Sí, hace frío. Por eso ustedes nos ven todo cara, nuestra piel cobriza por el frío. Hace frío aquí. A veces llegamos en el mes de junio hasta 10, 11 grados bajo cero, en Corani, donde está el litio, Ahí llegan a 15, a 20 grados bajo cero. Pero ahí vive, ahí estamos. Gracias por eso. Sí, pues, nos quere, quieren echar a la población, quieren echar a la población de aquí, los, de la región de Puno, pero no lo es. La verdad, por más malo que sea, prevalece. Hay videos, hay testigos, los mismos sobrevivientes, los soldaditos, están declarando, nos han obligado. Nosotros no queríamos pasar... Sin dudas ni poblaciones tienen que obedecer, así es. Les ha obligado a que pasen. Entonces eh, eso pasó, ¿no? Los han obligado población... a que pasen. Los han matado sí. para los, los. han, los han matado. matado. Los han matado. Sí, ahí es porque sabíamos como en la primera parte dije estaba esto le hemos informado está cerrado el puente no he pasado. ¿Cómo creían que iban a pasar? ¿Ellos sabían? ¿Con qué intenciones? Si el puente está pasando, ¿por dónde? Iban a pasar. Ah, no, por el puente pasan ustedes. Y esa parte donde pasaron, la población estaba en los cerros, decían, es la parte más honda. Y los soldados, pues, soldaditos, son, es voluntario el servicio militar aquí, o digo, sí, o en la ciudad, en, el, en nuestro país, es voluntario, son voluntarios que han ido, Entonces pues tuvieron que pasar. Fallecieron. ojalá que el otro todavía está desaparecido. Eh... Que no fallezca. Ojalá que se haga. De repente por ahí está. Pero hay más cinco fallecidos. En la región de Puno Manuela y todos los que nos seguidores, hay que decir que son 26 fallecidos hasta el momento. En la región y de nuestra, Puno y en Y nuestra esta, solidaridad. Nuestra solidaridad con esos 26 fallecidos, con sus 26 familias y con todo el pueblo de Puno Guadalupe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Manuela, gracias a todos mis los seguidores, Eso es lo que está pasando en nuestra región de Puno. Y en, esa medida, de... Guadalupe, y en esa medida, Guadalupe, yo tengo que dar lectura, por favor, mm, compartan este video. Yo voy a dar lectura al comunicado que ha sacado la ONU hace más o menos dos horas. Ningún noticiero lo está pasando, no les conviene. Es cierto podrán decir, no hace caso, hay que ejercer presión. Nuestros hermanos en Perú están protestando, los peruanos en el exterior se están movilizando para que las organizaciones internacionales se pronuncien y presionar para que esta miserable de Dina Asesina vea los mecanismos de cómo deja de matar, de que se vaya de, esta, de ese espacio desde de donde está gobernando en una dictadura absolutamente cruel. Le voy a darle este, lectura muy rápidamente, compartan este video, y lo voy a colgar el link, el link del pronunciamiento de eh, eh, la ONU. Y dice, expertos de la ONU piden el fin de la violencia en las manifestaciones e instan a respetar los derechos humanos. Este comunicado ha sido sacado hace más o menos dos horas atrás, 6 de marzo, Ginebra. Expertos de la ONU expresaron hoy su profunda preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú e instaron a las autoridades a establecer un diálogo genuino con el pueblo para poner fin a la crisis política del país. Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación, expresaron los expertos. El 7 de diciembre del 22, el Congreso peruano votó a favor de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver el Congreso. El señor Castillo fue detenido esa misma tarde y permanece en prisión preventiva, acusado de rebelión y conspiración. Fue sustituido por Rina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, que juró a su cargo como presidenta de Perú de acuerdo con la Constitución. Estallaron protestas en todo el país para exigir el cierre del Congreso, la organización de elecciones generales, la reforma constitucional y la liberación del señor Castillo como reacción a las protestas. El gobierno declaró el estado de emergencia durante un mes, que se ha renovado dos veces. No se han convocado nuevas elecciones generales ni se han atendido las demandas de reforma constitucional. En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que solo puede resolverse mediante un diálogo genino en el que participe la población y se tenga en cuenta sus aspiraciones de reforma, de reforma declararon los expertos de la ONU. Según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo, desde que comenzaron las protestas en diciembre del 22, han muerto 48 manifestantes y un agente del orden, mientras que 1.301 personas han resultado heridas, cientos de personas han sido detenidas, se han recibido denuncias de al menos un caso de desaparición forzada de manifestantes. Los expertos explicaron que una detención inicialmente legal puede desembocar en una desaparición forzada si las autoridades encargadas de la detención no reconocen que una persona está detenida o no proporcionan información sobre su suerte o paradero. Independientemente de la duración de la privacidad, de la privación de libertad o de la ocultación de información, es importante proporcionar información a las víctimas, a sus familiares sobre los avances en las investigaciones señalaron los expertos. Los expertos también expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las protestas, incluidos los ataques deliberados por parte de las fuerzas policiales, e instaron al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los periodistas que cubrían los acontecimientos puedan trabajar con seguridad. Los expertos reiteraron la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos y recordaron que debe garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Los expertos subrayan el importante papel que desempeña la Oficina de la Defensoría del Pueblo en la supervisión y recopilación de pruebas sobre violaciones y piden a las autoridades que apoyen a la institución, garanticen su independencia y la seguridad de su personal. Los expertos pidieron al Estado que recordara... El uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Toda pérdida de vida resultante del uso excesivo de las fuerzas sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y, por lo tanto, ilegal. Las presuntas muertes ilegales deben investigarse en cumplimiento de la versión revisada del manual de la ONU para la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilegales 2016. Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones, señalaron los expertos. Los expertos expresaron su preocupación por la estigmatización de las personas que ejercen a su derecho a la libertad de reunión pacífica como terroristas y el consiguiente procesamiento judicial de las personas con cargos relacionadas con el terrorismo. Dijeron que la represión había afectado desproporcionalmente a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Los expertos reiteraron la obligación del Estado de garantizar que las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica no sean objeto de intimidación y represalia. Los expertos piden una solución política rápida que tenga en cuenta la necesidad de rendir cuentas y el fin de la violencia y la represión en el contexto de las protestas. Los expertos en derechos humanos también han planteado sus preocupaciones al gobierno en una comunicación. Este comunicado ha salido hace dos horas aproximadamente eh, ningún medio de comunicación lo ¿no? da, porque a pesar de que muchos podrían decir no hace caso este Estado, pero es una fuerte llamada de atención de acuerdo a cómo se manejan los protocolos, la diplomacia y al, ver, al ser parte nosotros de este, ser parte de este, eh, de este organismo de la ONU y haber firmado y haberse comprometido como Estado a respetar los derechos políticos y sociales, pues este tipo de comunicados en el ámbito de la diplomacia y en el ámbito del respeto a estos acuerdos es una fuerte llamada de atención. Seguro dirán, sí, no queremos diálogo con asesinos. De acuerdo estoy, no hay que dialogar con los asesinos, pero es una fuerte llamada de atención. Lo vamos a colgar este comunicado, el link. Les pido que compartan, compartan en este momento también. Lo van a poner en este chat. Y es necesario. Si no lo compartimos nosotros, esto va a pasar desapercibido. Ningún medio de comunicación oficial lo va a pasar, señores. ¿no? Ahora te toca a ti, amigo que me estás viendo, a difundirlo en tu WhatsApp, en tu Messenger, en tus espacios para que el resto sepa y lo comparta. Si no, esto no va a tener el efecto que eh, queremos que tenga. Guadalupe, eh, yo sé de que igual que yo y ustedes también dicen no hay diálogo con los asesinos, eso es cierto, esa es la postura. Pero, ¿qué te parece este comunicado? ¿Cómo, um, ¿cómo crees que eh, va desde tu mirada de periodista, cómo crees que vaya a responder las autoridades? Ojalá que tome conciencia una fuerte llamada de atención. ¿Cómo quedamos frente al que, al, que el exterior vergüenza? Que nos estén llamando a nosotros, no es la primera vez, vinieron, debemos obedecer. No es la forma de repente de estar haciéndonos llamar atención, la atención de esa forma. Ahí está la presidenta con todos sus asesores. Que aparezca este comunicado, queda mal ella y quedamos también nosotros. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos ¿Quién ve por la seguridad de nuestro país? Nosotros queremos que alguien nos gobierne respetándonos, en todo nivel, respetándonos esta llamada de atención. Segunda vez que han venido, no, no es la primera vez que nos dicen que dejemos de estar este, en este enfrentamiento. No ha habido balas tal vez, ha habido, como, ha habido bombas lacrimógenas eh, eh, un día antes. El día de hoy no ha habido balas, pero la forma que, la, que les haya metido al río es una forma de asesinar también. Ojalá que toma conciencia, ojalá que lo lea una dos veces. Si no lo entienda, hágase entender con sus asesores. Sí, pues, coincido una vez más. O sea, hay que ser clarísimos. Si estoy al mando de un batallón y yo sé que mis, mi batallón no sabe nadar, si sé que están con todos los implementos, que es un peso, y sé que el río es hondo y sé que no hay puente, no hay otras salidas ¿cómo los llevo? los estoy llevando a morir señores Eso, este miserable este José Frisancho sabía lo que iba a hacer sabía hacia dónde los estaba. ¿acaso era un mensaje de decir seguimos sancionando a Puno? ¿eso es lo que quieren hacer? ¿seguir matando a nuestros hermanos de Puno? señores ya no están disparando Ahora te están poniendo al borde del abismo y ellos te están obligando a saltar. Te están poniendo al borde de un río hondo, profundo y no sabes nadar y nos están autoeliminando. Para decir que ellos tomaron la iniciativa, señores, un soldado no decide, menos si está a cargo de un tan. Ese capitán nos obligó, y hay que decirlo. Eh, Pedro Castillo sigue siendo presidente, dicen, ¿no? Yo creo que la solución es la restitución de Pedro Castillo, no podemos ir a elecciones, podríamos caer en una trampa. Esa es otra realidad, seguramente el día de mañana pasado vamos a conversar con otros mm, eh, este, analistas para ver esto. Sí, yo tengo mis temores de ir a unas elecciones sabiendo que la derecha se va a querer legitimar. Todos los partidos políticos, excepto los dos, pero que también patean con la derecha, están convocando elecciones, sabiendo que ellos son los que tienen todas las de ganar. Peligroso, absolutamente peligroso. Pero en este momento nos convocan las muertes de Puno. En este momento, en este programa, nos convocan las muertes de Puno, el, la masacre de la que está siendo objeto Puno, Nuestras mujeres, a portas de un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer, nada que celebrar, nada que conmemorar, llorar, sí, a nuestros muertos. Y eh, decir las mujeres, estamos con ustedes, mujeres de PIL, uno, Guadalupe, todo nuestro abrazo, solidaridad desde los peruanos en el exterior. Eh, estamos haciendo poco, pero creo de que eh, debemos de sumarnos más, hacer algo más para generar conciencia. Gracias también por el trabajo que estás haciendo desde tu espacio. Muchas gracias a ustedes una vez más. A veces nos dicen asusadores, ¿no? Nosotros no asusamos, nosotros informamos la verdad, nosotros tenemos que dar a conocer lo que está pasando en esta re región de Puno. Pero te comento a, a ti y a todos los que nos están siguiéndonos, Manuela, nosotros, según la información que tenemos Estamos en el informe de la Policía Nacional y también del Ejército como la radio de los asustadores. Y somos dos periodistas que estamos dentro de eso. Pero no nos van a callar. A nosotros nos interesa la región de Puno, nos interesa nuestra población, nos interesa nuestros paisanos, nos interesa nuestros hermanos y nadie nos va a callar. Y vamos a seguir informando tal como es. Creo que es nuestro deber, nuestro rol como comunicadores, nuestro rol como medio de comunicación, estar al servicio de la población y a informar lo que está pasando. Y así saludamos esta valentía de Guadalupe, que es la valentía de esa mujer que hemos visto con brazos abiertos enfrentarse a la policía y de este miserable policía que seguramente no tiene madre que dispara a una mujer cargada a su, a su hijita en la espalda. Ese es el tipo de mujeres sí. que están parando el macho a esta dictadura. Nuestra solidaridad absoluta son ustedes, mujeres, las que están haciendo y van a hacer retroceder a esta dictadura. Gracias, Guadalupe todo nuestro abrazo desde este espacio pequeño y que de ustedes dependerá que siga creciendo para no para hacerme conocida no lo que porque ya con todo lo que me dicen en las redes de guadalupe todo lo que me inventan y todo lo que me dicen ya te puedes imaginar pero es una obligación moral moralmente no podemos aceptar un día más a esta señora que muy grande le queda el título de señora a esta miserable Dina asesina, no podemos soportarle. Moralmente tenemos que indignarnos, compartir estos espacios y solidarizarnos con pulpo. No están solos, los peruanos en el exterior estamos con ustedes. Muchas gracias, Muchas gracias a, todos. a todos. Muchísimas gracias por la solidaridad. Muchísimas gracias. Sabemos que no estamos solos con ustedes, somos muchos. Una vez más quiero agradecerte a ti, Manuela, y a todos tus seguidores. Desde la región de Puno vamos a seguir, según la información que tenemos de la población, de los dirigentes, van a seguir en la lucha. Y nosotros, como comunicadores y como medios de comunicación, estamos en la obligación de informarles. Ustedes tendrán, de parte de la decana Radio Juliaca, la información veraz y objetiva. Muchísimas gracias, el día de mañana vamos a volver con una interesante entrevista, mañana 7 y 8 vamos a hacer interesantes programas para analizar justamente con mujeres todo este escenario. Nos despedimos, a, mm, estamos aquí a medianoche, eh, 12 y 30 de la medianoche aquí en Europa, 6 de la tarde con 30 minutos en el Perú. Cuando cuando a mí me pican, cuando me friegan la vida y cuando me retan y, y me dicen cállate Manuela, pues muy, con mucho más coraje, no hay sueño, no hay cansancio, hay este compromiso moral y de honor eh, que me exige estar a estas horas de la noche sabiendo que mañana temprano debo ir a laborar. Pero estamos con ustedes, gracias Guadalupe, gracias a todos los seguidores de Todo Cambio, nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias hasta o la próxima. Cuando vendrá Nos, estaremos siempre a su disposición. No no caiga algo, sino que ojalá haya muchos medios como ustedes. Una vez más, en nombre de todos. Gracias.